Máyale, mira, nos vamos para Moscú. ¿Qué? Ir para Moscú? Claro, a mí me gusta conocer otras culturas. ¿Tú sabes hablar alemán? No, pero puedo aprender. Puedo ¿Eh? aprender. Estoy dispuesta a aprender. Sí. Mire, <risa> vamos a... Ayer estuvimos, como mencionamos, una entrevista vía eh, Skype con el productor ideólogo Alberto Salla de un Guinness, un premio para el merengue, un Guinness Record mundial, y, y hay mucha curiosidad porque la gente todavía no ha visto el video no de visto. Moscú, uh -huh. donde se bailó merengue y donde implantaron un récord cuando 320 parejas bailaron el merengue. Entonces quisimos traerlo para comparar y no dejar a nuestros televidentes en el aire. Entonces vamos a ver ese video de Moscú y el video de aquí. Y vamos a ver cuál le gustó más a la gente. Eso fue en Moscú. Mira, vamos a darle audio, señor director. Ahí está, en Rusia. Eso fue el 29 de junio del 2013 en esa ciudad, Chabarovich, algo así, en Rusia. ¿Eh? Ratificamos que Chavarov. no fue Moscú, sino en Rusia. Sí. Entonces, ruso... Pero no explicar, no, no, es tanta la diferencia. Vamos a, ver, vamos a ver de aquí ahora. Fuego en el día. Sí, sí. Vamos a ver <risa> de aquí. <risa> falla, falla. Sí. Okay, ese de aquí. Ay, el dominicano es fuerte, de verdad que sí. Mira qué bellos nos vemos. Una adaptación del uh -huh. merengue, eh, El Merengón, eh, donde estaba Miriam Cruz, Elvi Crespo, me parece este joven, eh, el nuevo talento del merengue. Uh -huh. ¿me Gabriel. Gabriel, me parece, no uh -huh. sé. Pero fue una adaptación. A, a un merengue folclórico. Porque, como él bien lo dijo, participaron la mayoría de, de escuelas y de grupos folclóricos del país, aunque también participaron eh, personas común y corriente. Imagínate, gente Sí, comunicadores pareras. participaron. Mi, mi comadre eh, Aura Vargas participó. Ah, mira qué bien. Entonces, eh, eh, pero entiendo, no sé, en, en, en, en Rusia. Eh, fue como más merengue, porque fue un merengue normal que ellos tomaron y bailaron merengue. Pero mira, a mí en lo personal me acuerdo. ¿Cuál te cuando... lo toma? Este, me ¿Cuál, gustó. ¿Cuál este? Primero porque llevan la falda ¿Cuál? como el, el de nosotros. Ah, el, el de los lo España. Exactamente. Por varios factores. En primer lugar, porque como que la falda se veía en los tiempos de antes. Eh, yo soy muy... Mi papá me ha criado como muy dada a esos merengues, escuchar esos merengues. Y me acuerdo de la era de, de Joséito Mateo, cuando yo escuchaba que mi papá se sentaba frente a la televisión. Y yo escuchaba y todo eso. Entonces, pienso que a mí me gustó más el de aquí, como que se siente ese calor del dominicano. Y a través de su vestimenta, el sabor dominicano, la falda como las mujeres de antes la usaban. O sea, a mí me encantó el de aquí. Okay. Yo me quedo con el de aquí. Sí. No, de verdad que... Claro, y como obviamente. que me sentí orgullosa también. Sí, no, no, el de aquí está mucho mejor. Ahora que el reto de la bachata. Sí. Hay, un, hay, un, hay un Guinness, hay un de premio. Debemos romperlo porque también la bachata... Hay... A... Ahora son doscientos y pico de parejas bailando bachata. Vamos para allá, Roberto. Sí. <risa> ¿Tú sabes la bachata? Yo bailo, sí. Yo lo disfruto. <risa> no entendí. <risa> No cuando entendí. tú dices, te preguntan, ¿tú sabes bailar bachata? Sí. Tú tienes que ser correcta bailando bachata. Ahora, cuando te preguntan, tú sabes bailar bachata y tú dices, me lo disfruto, es que si en algún momento tienes un pequeño desliz que metes un merengue me vez una bachata, está bien porque tú te lo estás gozando. Entonces, yo me lo disfruto. <risa> Chori. <risa> Mayelin. Ella es Mayelin. Yo me lo disfruto. Ella es Mayelin. es lo importante. Mucho Mire, gusto. mañana tenemos reality show. La chica de mediodía, Mayel Y casualmente hoy se están haciendo sesiones de fotos, ediciones. Óyeme, yo me topé ahorita en la oficina, por eso el tránsito me agarró el tapón y llegamos unos minutos retrasados. Y cuando llegué a la oficina, yo pregunté que si eran nuevas jóvenes que se estaban integrando. Transformadas. No, no, bellísimas Qué fueron. Buena. Óyeme. Bueno, con decirte que una de nuestras productoras, veloz y talento de aquí, Confundió. No, no, él no quería venir para acá déjame decir, Ella quería quedarse Viendo esa producción No, no, ella es, es la productora de esa parte Y se quería quedar por lo emocionada, Velos Claro, Anda. sí Sí, ella, por ah. ella dejó a Johnny ahí Y le, le dio las indicaciones Para cuando ella vuelva Entonces, a la una ella, Exactamente Así que mañana a las 11, que déjame decirte Parte del fin de semana, me di un baño de pueblo, fui al cine, vi okay. a la película, eh, se llama Joker, Haw ¿qué se llama? Eh, veloz Joker. ¿Cómo? Joker. Es Joker. Guasón. Por esa, sí. exacto. exacto. Me gustó muchísimo la película. Ahora, es una película para adultos. No ¿Tiene para mucha niños. violencia o okay. qué? Sí, tiene violencia, claro. Imagínate, es... Eh, eh, el, ¿El Guasón? Joven, Joker. El ¿Tú Joker. Tuviste un video que andaba circulando en las redes sociales de Batman caminando... Y el bastón detrás. Yo lo he visto como 10 veces sí. eso. Sí, pero déjeme decirle, la película me gustó mucho. Me gustó mucho. Tiene un mensaje, un mensaje muy profundo oh, para sí. la, los tiempos que estamos viviendo. Hay que, después que se vea, hay que ir a un psicólogo. ¿En serio? Pues claro, yo porque lo voy hay a gente a ver. que se puede quedar frustrada con la película. De hecho, yo me asusté. Ahora los invitados hay que depurarlo bien. ¿Tú lo viste? veloz Ay, pero no. yo la voy a ver. A los invitados de... hay que depurarlo bien. Pues si no acaso, hay acaso, que pasa el... lo que